Chicos, estoy descargándome ahora mismo el mejor juego free to play que he descargado desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando del Polygon, un juego que es muy parecido a un Call of Duty. Que la verdad que lo ha desarrollado una persona en su casa. Solo una persona, cero presupuesto. Lo ha desarrollado él en su casa, se la ha sacado. Y la verdad, eh, este juego lo he visto gracias a Alpha Sniper, que le ha dado la oportunidad a este chico... Bueno, Porque ha sacado un juegazo, no es porque haya sido publicidad Sino es porque es un juegazo Que lo ha hecho él solo, tío Y es de un giga, ¿vale? Juego recomendadísimo para personas que no tengan Un fuerte PC para sostener un Call of Duty Ni que pueda pagar un Call of Duty Os recomiendo esto, free to play eh, Nada, increíble, juego gratis Muy parecido a un Call of Duty Tienes niveles, distintas armas Está en desarrollo el juego, puede mejorar mucho más Así que, nada, unos gráficos De la hostia, vamos a probarlo, tío tiene anti-cheats, eh, cuidado con el Polygon, que tiene anti-cheats, anti-hacks. Aquí estamos, eh, Mírate un vídeo, o sea, publicidad por monedas, voy a darle que sí. This... Inside... Ah, no, vamos a verlo, venga, no te puedo saltar, qué cabrones? Vale, tienes squads puedes jugar con you will amigos. Which will allow you to Dinero para comprar and armas. Uh -huh. Ajá. Vale. VIP puedes comprarte un pase de batalla. Tab, y todo esto lo, y lo ha hecho una persona see the currently available servers, pues that, server or other information. In the options menu, you can change the settings for polygon. Vale. Included in your options are language, Vale, también for polygon. tienes toda la calidad, voy ultra, polygon, a ver, si puedo jugar en ultra. Es bastante grande, ¿eh? Funciona como battlefield ahí. Puedes correr, como ven. Y el juego sería algo así, ¿vale? Un juego gratis que lo podéis jugar con vuestros amigos. La verdad, tiene buena pinta. Dios. There are also some limitations for squad You can transport your allies, if they a, fight, es que haber wall, a haber It's that there are be competitive games of this. There will also the no brand brand bots, bots. May ricochet off some surfaces and penetrate through others. que puede rebotar There's las balas a la, de la pared también distance. increíble the stamina jump manage it wisely to give yourself enough stamina to girarte saltar bueno voy well, a trabajar vale pues muy bien Ahí hemos visto esto A casa, multijugador y soldado Esto es, por si... La sala, básicamente, ¿no? Grupo, batalla Esto es el multijugador Nuestro soldado, que tiene las estadísticas y todo lo que queráis Y la tienda que tenemos aquí para comprar cualquier cosa Obviamente no tenemos nada Están en el Asimson 2, ahora mismo Armas que podéis comprar, me puedo comprar ya un arma Como el AK, pero necesito nivel 3 ¿Vale? Tenemos adicionales, módulos O sea, básicamente, miras si y eso... Y luego está el premium que tiene todo esto. Luego tiene camuflajes, accesorios, trap, etcétera ¿Esto qué es, por ejemplo? Nada, no, esto te... Nada, no, fuera. Multijugador, crear servidor también podemos hacer, ¿vale? A casa, por ejemplo, grupos. Podemos invitar a gente. Y batalla directamente. Es nuestra primera batalla, así que... Vamos allá. ¿Cómo se llamaba el juego? Polygon, ¿verdad? Vamos a poner Polygon. Polygon. Poly. El nuevo juego. A ver. Coño, que sí, coño, quítate. ¡Quítate! Empezarla. Aquí. Vemos esto. No sé a cuántos FPS estoy, pero no se puede agachar, ¿no? ¿Cómo se...? Ah, vale, espera, sí sí, sí, sí, ok Aquí están en batalla No sé si me pueden escuchar ellos o no Alentos No se puede agachar, es lo malo No se puede mantener O sea, no se puede pulsar y que corra, ¿no? No tiene correo automático Vale, empezamos matando. Bueno, asistencia, vaya por allá. Aquí ¿Es podemos matar, Abajo. estamos Tenemos aquí. Vale, mucho. La cargamos, bien. Con la G se tira granada. Eh. Con la Q y la E movemos el personaje. Eh. Paramos con el shift, al principio. Vale, muerto uno. bien Vale, yo me voy aquí, hay muchas explosiones Las explosiones son muy reales, por cierto Cuidado, cuidado, cuidado Es que las granadas no se ven, eso es lo guapo O sea, te puedes comer una granada Wow, vaya, vaya granada, estás conmigo, papo Vale. Puedes acá cara así, mirando para algún lado. Cuarto una. Como me saco una nuclear mi primera partida me, me fallo. Buah, este me ha dejado. Ah, increíble, por detrás. Pues muy bien. Por ejemplo, ¿podemos respawnar aquí? ¿Solo podemos responder aquí? No sé No sé cómo va esto Podemos mirar aquí armas, curas ¿Vale? ¿Esto que es? Armas Esa. Vale, munición, lo tengo al máximo igualmente Vale, el tema de agacharse deberían ponerlo, ¿eh? Y sería ya un puto juegazo totalmente ¿no? Pero creo que lo son por, por los camperos y sí, eso A ver Cuidado, estamos en el territorio enemigo. A ver, esto es la... Esta capturar la bandera. ¿no? Hostia puta. Estoy muertísimo. Vale, ah, sí, estoy muertísimo. Las explosiones suenan muy fuertes. Es impresionante. Voy a bajarlo. El tema de las opciones, a ver. Vale, podemos ponerlo... Acá la resolución al máximo, sincronización vertical fop esto es al, o sea, al máximo, lo voy a poner Y aplicarnos O sea, ahora Tenemos mucho más fop Me gusta más jugar así ¿Tendrás daño por el país? Buena pregunta Tía, que es... Yo no sabía que era un compañero, o sea, un enemigo eso Hay gente muy tryhard aquí ¡Se puede agachar! ¡Se puede agachar! Lo he visto ¿Cómo se agacha? Quiero mirarlo en los ajustes sí. Gestión Como le carga, combate Que no sé lo que es No se puede, combate Sentarse, control izquierda. Ah, en control Hostia, pero yo quiero... El shift y el sprint lo quiero con este. A ver. Me gusta más así, eh. A ver, a ver, sensibilidades. El tema de sensibilidades. Podemos cambiar. Disparar y esto lo tengo bien. Lo aplicamos. Eh, el tema de las granadas. Lo prefiero así Aplicamos y ya Continuamos Vamos allá El problema del, del esto es que El problema de esto es que bah, Tengo una idea mejor Mejor hacemos lo siguiente Opciones Ponemos En gestión, En sprint sí vamos a poner esto Y en sentarse Ponemos la C Vale, ahora sí está mucho mejor Vale, venga, va Es que, literalmente Vale, una muerto. Vale, bueno, voy a disparos, tú La sensibilidad del ratón, sí es verdad que Es un poco raro Pero la jugabilidad es muy buena, eh Me esperaba peor Muerto en la cabeza bueno, ¿quién está ahí. Una de campo está ahí, increíble. Dios mío. Bueno, increíble. Bueno, bueno, aquí hay una de traejas también, te digo. Vale, a ver. Creo que se puede respawnear más adelante, ¿eh? Yo creo, lo que no sé, todavía no me he enterado mucho. Bueno, prefiero quedarme aquí, espérate Vale Vamos a ir por aquí Capturaron alfa a los enemigos Los enemigos están muy chocados, ¿eh? Joder Pasa, pasa, te hago cobertura, va Bueno, aquí es que hay Hostia, quítate tú increíble la de puntería que tiene en la peña! ¡Quieta, quita, quita! quita hostia que campero, brother! No me lo esperaba Por ejemplo, yo quiero responder aquí No, solo no puedes hacer otra cosa Tienes que respawnar donde te hice y ya el tema del reloj y todo esto mola mucho, ¿eh? ¿Y ponen a la hora real? Son las... ¡Que marca la hora real! ¡Qué bueno, bro! Marca la hora real. Ganamos. Bien. A ver. Subimos a nivel 2. Subimos a nivel 2. Muy bien. Subimos a nivel 2. Eh, a ver qué nos dan. La, la partida empieza en 15 segundos. ¿Tan rápido? Y ya está. Así es fácil, o sea... Bueno, pues no está nada mal A ver, a ver